¿Qué tal creativos? Bienvenidos a un video más donde compararemos VistaCreate, Canva y otras dos aplicaciones más que van a ser una sorpresa pero en este caso vamos a ser muy rápidos con, vamos a hacer una noticia express ¿ok? con el almacenamiento, con los precios que tiene y con las comparativas que veremos a continuación entonces vamos a iniciar con este pequeño video así que vamos a ello no te olvides de que abajo tengo la descripción ¿okay? no te olvides que tengo una descripción y en esa descripción pongo siempre los enlaces, dale click a los enlaces no te olvides de eso, muy bien vamos a empezar así de rápido, ok para docentes, como eres docente necesitas un plan pro o no en este caso no lo necesitas para mi persona no lo necesito porque ya tengo 250 mil plantillas, ya tengo un millón de fotos tengo herramientas impulsadas con IA ok Puedes invitar a otros a diseñar para trabajar contigo. Tienes 5 GB de almacenamiento y eso es increíble. Y con Canva Pro, ¿cuánto crees que tengas? Tienes un Tera. Un Tera. Así como lo escuchas, un Tera en almacenamiento. Tienes atención al cliente 24-7. Bueno, en este caso es un plan más. No falta más, pero en este caso no lo necesitamos. 100 millones de fotos. ¿okay? Um, redimensionar fotos, eh, diseños, perdón, con Magic Resize. Y pues en el plan gratis no podemos, eh, por ejemplo, quitar el fondo. Pero ya existen eh, apps para quitar el fondo en esas cuestiones. ¿Okay? Este es en el plan anual. Si pagas mensualmente, pagas 28 soles. Que, digamos, no es un precio muy alto, ¿no? Porque tenemos todo esto. Videos, premium, animaciones, compartir... Carpetas y almacenamientos de untera cambio de tamaño, planificador de contenido. Eso si sí eres eh, diseñador gráfico, en este caso, o tienes una empresa en particular, no puedes optar por el kit de marca. El logotipo, colores y sobre todo la tipografía. ¿okay? ¿Qué tipografía utilizan en ese, en ese diseño? ¿okay? En tu empresa. Luego, algo muy similar es Vistacrate, pero lo que no tiene Vistacrate es inteligencia artificial. Aplicar, no por ahora, creo que todavía no lo tienen, así que después en el tiempo de que lo tengan, solamente es, es pagando 10 dólares al mes. Ya tienes este de aquí. Tienes almacenamiento ilimitado, quiere decir que no necesitas tener un Tera, sino al, ilimitado. ¿Qué quiere decir? Pues que está para siempre el almacenamiento, obviamente. Pero, ¿qué pasa cuando? Eh, cuando ese almacenamiento llega a un tera, por ejemplo, o a dos teras, o a tres teras, ¿crees que tienen más eh, espacio? Pues, obviamente, tienes un montón de espacio que no sabes hacer con él, si hay la controversia, hay, hay una controversia entre en el espacio, ¿okay? en el espacio de almacenamiento. Entonces, creo que con el plan gratis ya tienes un espacio pues, definido, y además, aquí puedes tener aquí de marca, con los colores, logotipos, fuentes, y gratis, ¿ok?, Tienes fuentes de música, animaciones, fondos y objetos gratis, ¿okay? No necesitas pagar más, gratis, pues el todo gratis, ¿ok? Y este me gusta mucho más, ¿no? Pero no tiene inteligencia artificial, que es lo que más me gustaría en una aplicación. En este canal, pues hablamos de apps integradas con inteligencia artificial. Lo que no tiene inteligencia artificial también es Visme, por ejemplo. Porque Visme es más para empresas. Así que te lo dejo a tu criterio aquí, por aquí, en la descripción para que lo investigues un poco más. Easel es más para diseñadores gráficos. ¿okay? Si tú eres estudiante de diseñador, diseño gráfico, este puede ser tu caso. Excel. Acá puedes aprender diseño gráfico, puedes eh, eh, ir a la comunidad de ESEL para que aprendas un poco más de diseño gráfico. Y aquí nos dicen aprender, por ejemplo, tienen un montón de cosas. ¿no? Todos artículos, por ejemplo, el crecimiento de negocio, promoción de marca, educación, nos dices actualizaciones y visual marketing. El visual marketing es un concepto muy grande, así que te lo dejo a tu criterio también para que lo investigues por aquí, en la descripción. En este caso vamos a crear solamente de Vista y Canva. Create. Y Vista Create y Canva. En este caso el plan gratis. ¿okay? Yo tengo el plan gratis, con eso soy feliz, pero si quiero y tengo una empresa, por ejemplo, utilizo Canva Pro, en este caso. Porque CamoPro Pro eh, y además los elementos son, base, son variados, son muchos. Entonces, en ese caso, pues, creo que me optaría a utilizar campo Pro. Y como les dije, con la ayuda de la inteligencia artificial, se hace un poco más fácil el trabajo. ¿okay? Les dejo sus criterios, estudiantes y maestros. Así que, con esto me despido. Vamos al siguiente video y nos vemos.